Ahí creo que no hace nada que venía por ahí. Último jugador en pie. Objetivo okay, al bueno, Lo sigue en pie. <risa> ¡What the fuck, <risa> Perdón, te puse nerviosita. ¡Ja, <risa> <risa> <risa> <Wey>, qué malo <Gracias, risa> no es sé lo que me hice!